Bienvenidos, video nuevo, ejercicio nuevo, tenemos en este caso que resolver esta integral que ves acá. Mira, tiene que ver con exponenciales obviamente, como lo puedes ver allí, eh, pero te invito a que recuerdes qué pasaba cuando tú derivabas la exponencial o cuando integrabas la exponencial. Por ahí te voy a dar una pista, así que pausa el video, resuélvelo por ti mismo, por ti misma y ahorita lo vamos a hacer juntos. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Resulta, muchachos, que queremos la integral de 1 sobre esa sumatoria. e a la x más e a la menos x. ¿Tú podrías sacar factor común e a la x? ¿Sí o no? ¿Tú podrías sacar factor común e a la x? O sea, ¿qué sucede? Por ejemplo, atención. Si tú dijeras que e a la x más e a la menos x, si nosotros sacamos factor común e a la x, ¿qué queda? Bueno, si el primero lo dividimos entre... Recuerda que sacar factor común es dividir entre esa cantidad, ¿no? Si el primero lo, lo dividimos técnicamente entre e a la x, mira que quedaría 1. Y el otro, si lo dividimos entre e a la x, ahí hay un detalle, porque ese sí nos quedaría como e a la menos x sobre e a la x. Recuerda que colocamos el mismo, la misma base y a este le restamos a este, sería e a la menos 2x. La pregunta de los 100 millones es si eso, si eso a ti te favorece. Si eso realmente a ti te favorece el hecho de haber sacado factor común. Porque aquí es donde tú dices, no, vamos a sacar factor común y el cambio de variable es e a la x. Porque esto que está aquí es e a la x elevado a la menos 2. Entonces, ok, sí, podríamos decir que esta expresión, déjame colocarme aquí más pequeñito, esta expresión sería e a la x que multiplica a 1 más e a la X todo elevado a la menos 2. Si tú dijeras que U es E a la X de U, pues es E a la X de X. Y ahí es donde está el detalle. O Saca el factor común no te favorece. Entonces tú te puedes dar cuenta de qué es, que es lo que a ti te conviene. ¿Por qué no te favorece? Porque esta expresión que está aquí está en el denominador. Y el hecho de que esté en el denominador, tú cuando mucho vas a poder hacer esto. 1 sobre, ¿sobre quién? Sobre esta expresión que está acá, por ejemplo. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. La colocamos aquí arriba un momentico así para que veas algo. DX. Y cuando vas a sustituir, ¿ok? Mira que DX, atención porque tú sustituyes DX. DX sería DU sobre E a la X. No, te, no se va a cancelar con esto que tienes acá. Entonces ahí dices, no, por aquí no me conviene. Por aquí no me conviene. Estoy enseñándote cuál es el camino ideal y por qué. Entonces, ahí donde tú dices, ok, si nuestra variable que vamos a cambiar es e a la x, a ti lo que te favorecería es que tendrías que de u es e a la x de x. Si tú llegaras a tener la posibilidad de que en el numerador quedara e a la x de x, ya tienes du Y abajo, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, para poder tener e a la x en la parte de arriba, pues tocaría multiplicar por e a la x el 1. Pero entonces abajo también tocaría multiplicar por e a la x a toda esa expresión a ver qué es lo que sucede. Y eso podría favorecernos a nosotros. ¿Por qué? Por, por lo siguiente. Mira que si tú abajo multiplicas esas cantidades distributivamente, e a la x en el numerador, en el denominador tendríamos e a la x por e a la x, Mira que sería e a la x elevado al cuadrado. Entonces tendríamos e a la x todo elevado al cuadrado. ¿Y esto se, está, se estaría sumando con quién? Con e a la x por e a la menos x. Sería x menos x que sería e elevado a la 0, que eso es 1. ¿Okay? Entonces tendríamos e a la x elevado al cuadrado más 1 y arriba de x. Conclusión, ya por aquí sabemos que ese cambio de variables sí nos favorece y nos quedaría... En el numerador, ese e a la x de x, eso al final es de u. ¿Sí o no? Mira que arriba tienes e a la x por dx, que es de u. Y en el denominador, e a la x al cuadrado, que es u al cuadrado más 1. Y esto, muchachos, ya previamente lo hemos trabajado infinitas veces, donde eso por tabla, de hecho hasta hay un video donde te demostramos por qué esta es la integral del arco tangente. Y esto sería entonces... Atención que el valor de a en este caso es 1, por eso aquí no colocamos 1 sobre a, porque 1 sobre a sigue siendo 1. Esto al final es la arcotangente de mi variable que es u entre a, pero a es 1, entonces sería u solamente más c. De esa manera ya llegamos a nuestra integral y lo que tenemos que hacer es devolver el cambio de variable. Mira cómo favoreció enormemente y el hecho de tener que favorecer nuestro cambio de variable hace que podamos concluir que nuestra integral sería la arcotangente, ¿de quién? De u que es e a la x, y en este caso le sumamos la constante. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Entonces, en el fondo, mira cómo pudimos encontrar el por qué el factor común no nos favorece y por qué fue que multiplicamos arriba y abajo por e a la x con la intención de tener, el, de tener en el numerador a la x de x, y eso ya automáticamente es el diferencial de tu cambio de variable. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un siguiente video para profundizar y seguir aprendiendo. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.